La información la ofreció el doctor Luis Elías Smurdoch, general de brigada del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, quien explicó la entidad a la que pertenece ha dado el servicio de orientación adecuada. Le sugerí hace como un mes que trajeran un, greda, un bulldog, perdón, grande de ese 8, de ese 9 y lo tuvieran fijo ahí, lo alquilaran o lo compraran para que movieran con frecuencia la basura y así no le permitían que esos ácidos... Y esa sustancia, esa comida que se daña y se putrefanta y, y afecta mucho, tuviera permanentemente y no que lo fueran rodando, lo fueran rotando y dando la vuelta. El de río tienen el mundo ahí, no sé si fijo o comprado o alquilado. Pero nosotros los que están alquilando uno y dos camiones diarios, y esos camiones duran una hora y media, entonces los camioneros les cobran eh, cierto dinero. Pero ellos con todo eso lo están pagando. El problema es que nosotros queremos tratar de apagarlo pero cuatro lotes, como están divididos, como los cuadros de la bandera, eh, con unos caminos centrales. Es difícil para una unidad y nosotros estamos tratando de paliarlo lo más pronto posible. Si tuvieran alguna lluvia, ustedes no podrían ver eso, porque la lluvia cuando cae, moja, papa y sigue bajando hacia abajo y neutraliza un poco. A raíz de un accidente con el camión cisterna del Cuerpo de Bomberos, cuando se dirigía a un incendio en una mueblería en esta ciudad, Esmurdot solicitó colaboración para adquirir este equipo tan importante para la entidad. El accidente, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar, no un sí hubo un interno que ya apoyado El problema es que el camión, el tanque, tiene pérdida total, no sirve. Arreglarlo, repararlo cuesta más, se lleva más tiempo ya, pero eso eh, tanques en lo de fuera que hay que pagar impuestos, frente marítimo y esto cuesta unos 400 mil pesos más. Eh, pero ya tenemos el tanque localizado, el camión se puede reparar solamente había que comprar la puerta izquierda del lado del chofer. Y ahora apelamos a la generosidad de la empresa, de la industria, el comercio, la persona física, la sociedad civil organizada, los profesionales. Eh, la gente del pueblo de a pie, de no a pie y la prensa de comienzo de la campaña nos, nos compramos ese tanque Joan Nicordero, NTN su noticiero regional